El tiempo se paraba Cuando la noche llegaba Y te acariciaba Piezas del destino Siempre nos entendimos Elegiste tu camino sin mí Ya no puedo así Ya no puedo así